Ahora. Ah, ya está grabando. Ah, ya se está grabando. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, a ah, a colgar. ¿Ves? Serena también tiene problemas. Bueno, Alberto a ver si hay un fallo mundial ¿eh? y no nos enteramos Bueno, entonces a ver, contarme un poco esperemos que no vuelva a fallar y si vuelvo a fallar, pues intentaré buscar una solución rápida, ¿vale? Perdonadme y no os desesperéis. Vale, también. <t buenísimo> también se conectaron, así que parece que igual se mantiene estable. Eh, Estaba preguntando si alguno quiere enseñarnos alguna foto que tenga para el currículum, según las clases que dimos. No quiero, pero si me das paso, si me das paso, no te lo enseño, no, me, no puedo compartir, no me dejáis. Tendrías que compartir pantalla. Ya no me deja. Dice que la habilitado habilitada función para compartir pantalla. Tienes que darle habilitar. ¿Que no la tienes habilitada? No, tienes que darle tú. A darle, a eh, dejarlo. Vale, ok, tienes razón. Menos mal que te tengo aquí. Vale, ya está. A ver si puedes ahora. Ah sí. ¿Dónde era? Oye, que te vemos en WhatsApp van no Yo a mí se, se me ha olvidado. ¿Se ve ahora? Vale, nada, no os preocupéis. Que le... Ah, sí, se ve. No os preocupéis que lo importante es para, es para mañana, para la práctica, ¿vale? Solo hoy verás si alguno tiene la foto para verla. Vale, tenemos la foto de, de Moy. Ay, se nos fue. La he quitado, la he quitado. ¿La pongo otra vez? ¿La <risa> Vamos a la pongo, mira. Y con la cola, a ver si nuestros compañeros tienen algo que aportar. Está bien la foto. Vale, siempre pensamos que para un currículum, vale, para buscar trabajo, para hacer una foto profesional. ¿Qué os parece? Bien, bien. muy bien. Bien, bien ¿no? está bien. bien. Bien, Está perfecta. <risa> bien. Según lo que vimos ayer, ¿qué pensáis? Que no tiene nada. A fondo bien, coló bien. Muy bien, muy bien. Todo bien de lunes. Vale, esto, vale. Lo veo un poco serio, ¿eh? muy bien, un poquito serio bueno, pues, en la foto. Vale, lo veo en serio. Bueno, yo tampoco lo veo tan serio, no lo sí, veo. No, no, es es es es yo mi digo que es natural y eso. Es mi era normal, ¿vale? Un poco forzado pero normal. Yo lo veo con cara de interesante. Sí, está bien, Santi, sí. Sí, está, ahí, está, está bien. bien, está bien. Yo creo que le ha pedido bien. a alguien que le haga la foto. Exacto. Sí. Es que para trabajar. Para Para trabajar. alguien que me haga la foto. Para sí. el sí. bolín, yo me dije, me no era bien un selfie para conmigo. No se da bien. Exacto, no, no es un selfie. Vale, el encuadre, ¿os acordáis que salía desde el hombro hasta la cabeza? Está perfecto. El color está perfecto. La ropa también bien. La expresión sí. también bien. Y unos ojos. Muy expresivos y muy bonitos, y se le ven bien, no los esconde Vale, y parece una persona formal, por lo menos. Eh, Marta, tiene la mano levantada, cuéntanos. o eso? Eh, sí, eh, mira, si me dejas comparti compartir una cosa. Sí, vale. Eh, tengo... Muchas gracias, muy, muy valiente. Eh, ah. Tengo aquí una, una foto en mi currículum. Vale, venga, comparte la de Marta y empezamos con la de Casariosa. Ahora. Ahora sí. Si quieres, comparto yo mi foto. A ver, un segundo, vamos a ver la de Marta. Sí, ¿Alguien pregunta si se perdió algo el lunes? Bueno, pues estuvimos, Agustín y Nati, pues estuvimos, eh, nada, es que escribiendo describiendo un poco cómo sería una imagen perfecta. Para un currículum, vale, para un currículum que me trabó. Y ahora estamos, eh, pedimos que se hiciera cada uno, bueno, que pidiera que alguien le hiciera una foto para el, para el currículum porque os va a hacer falta para la práctica. Y ahora estábamos comprobando así para empezar eh, alguna foto y vimos la de Moy y ahora vamos a ver la de Marta. Pero no la he puesto. Pero Marta no la no, no se arregla del todo. No consigue. No consigue. No consigue ponerla. Bueno, nada, pues seguimos. Alguien más que la tenga a mano y lo pueda hacer rápidamente. Marta, cuando lo Me, consigue. Meta, Daniel quiere. A ver, espérate. Venga, pues dale. La foto. Uf. Ale, vale, Tenemos es? otro estilo de foto, ¿no? ¿Qué Yo creo que no está bien. No, no está bien. bien. Yo que Esta foto no está bien. Al fondo, muchas no. flores, no está bien. Me gustaba la fondo? otra, que está perfecta. Al fondo y... Estaría guay, metal, metal, Daniel, metal Daniel, estaría guay, por ejemplo, si es para un trabajo de artista, de pintor. Si tú mismo hubieras sí. hecho ese graffiti, por ejemplo. Eso es para una foto para uno con sus amigos y todo eso. Ahí está O si, o si, si, si estuviese de fiesta, para para o A un currículo yo no lo veo bien. No. Y tampoco Además, la ropa repartado. que llevo. Yo lo hubiera recortado. Y la ropa que, que llevo y tampoco. Eh, perdona. <ríe> Dime. Como eh, se pueden recortar las fotos, te eh, puede sí, recortar el fondo y dejarte tú solo. Vale. Sí. Eh, si, me, si me dejas compartir. Si sí, ahora se dan cuenta, acabamos por? Uy. Lo quitó. Mira, Daniel, nada, comentarte. Tú lo que, que puedes foto... hacer, Daniel, es coger y recortar el fondo y quedarte tú solo. Para, un, para la fotografía en un currículum, lo que hablamos formal, sí, vale. Lo que te dice Goyo, es ideal, que de cara sales muy bien, sales muy alegre, sales muy bien. Recortarte, quitar fondo sí. y te valdría para lo que hablamos de currículum formal. Esa foto está genial, por ejemplo, para tus redes sociales... Eh, si, quieres, si quieres poner que tú eres un artista y que te gusta pintar, ¿vale? Pues esa foto estaría guay para eso claro, claro. Eh, Dime eh, Ya hay páginas que se puede quitar directamente el fondo y solo sale la persona en la foto, que no hace falta de... Ahora vamos a ver eso un poco, ¿vale? Eh, Marta ¿Puedes compartir o seguimos? Que si no se nos hace tarde Marta desapareció 4, 4. <risa> vale, pues vamos, vamos a empezar, vale, que si no luego no nos da tiempo. Eh, Marta, si, si tal, si nos escuchas... Ah, espera, que va. Ah, vale, muy bien, ahora la vemos. Vale, aunque la veamos en el ordenador, ¿cómo veis a Marta? bien. bien. Bien, bien, Marta, bien, a Marta, a ver, a ver, a ver, y buena a ver, de ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Bien, bien, bien, bien. Bien. bien. Foto de Cané. De, de ah, ¿no? Una pregunta, Marta, ¿por qué has puesto dos números de teléfono? Para que la llame. Ah, no, el, mío, el mío y el de mi madre, por pues, si acaso yo no lo ojo, pero eh, los suyo, por eso lo suyo, personal, ¿no? Yo? yo he puesto sí, sí. El, el mío y la de mi madre por si acaso sí, salió. Vale, vale, es una curiosidad. Vamos, pero, yo, hemos puesto eh, uno mío eh, y uno de mi madre. ¿Es Daniel no, lo que ha hecho Marta? Marta lo que ha hecho es recortar y lo que aparece es ella sola. Vale. Dan a. Daniel, Daniel, Daniel tiene que que el fondo quitarlo, porque el golpe se ve, eh, ojalá, lo suyo es como la mía, solo blanco, una pared blanca o Vale, es exactamente lo que, lo que hablábamos, se ¿eh? hizo bien el encuadre, sale muy guapa, sí. bueno, porque se si da guapa, quiere que sale como muy profesional, eh, fondo, ropa perfecta, muy bien, muchas gracias, Marta. Vamos a empezar, ¿vale? Ya puedes dejar de compartir. Sí, Vale. Yo tengo ahí, bueno, muchas gracias a los tres porque sois unos auténticos valientes, ¿eh? que, que te, que te juzgas y todo el mundo no es fácil. Así que gracias por vuestro esfuerzo y vuestro trabajo y compartirlo con nosotros. ¿okay? Mira, eh, yo en vez, eh, no sé si tenéis los apuntes por ahí, pero en vez de poner lo que es la presentación voy a ir haciendo los ejercicios con el Word, vale, en vez de poner la presentación. Si tenéis los apuntes para apoyarlos, genial, y si no, pues total, es ver eh, lo, que, lo que voy haciendo. Como el otro día, cualquier duda me paráis y me preguntáis, cualquier cosa, hoy os vais a cansar de ver mi careto, porque todo el trabajo es en base a una fotomía, así que no os aburráis mucho de ver mi cara durante todo el tiempo. Si vale, os aburrís, pues me avisáis y, y ponemos otra foto que sea un poco más... Una pregunta, ¿qué es la presentación que vimos ayer? Eh, a ver, escucharme un momento, profe. Eh. Sí, dime. Eh, eh, me gustaría compartir yo lo de eh, mi fotografía. La foto, mira David, ¿te importa que la hagamos al final? Que ahora ya tenemos que empezar, ya son menos cuarto. Ah, vale, vale. Tiempo. vale. ¿Me lo recuerdas? ¿Me lo recuerdas final? Sí. Oh, Venga, vale. empezamos. Hoy vamos a hacer, vamos a, a ver si nos da tiempo a todo. La idea es, primero, eh, ver cómo se comparte, eh, cómo se inserta y cómo se edita una imagen en Word. Lo que vamos a ver es justamente específico para, para la foto del currículum, ¿vale? Aunque os valga para otras fotos. Eso va a ser lo primero y luego si nos da tiempo vamos a ver un poquito de, de Canva que es un programa muy fácil de editor de imágenes que puedes hacer millones de cosas y si nos da tiempo otro poquito de otro programa que también os puse en los apuntes que es para, este es para editar fotos de currículum también pero solo en móvil. Vale. Entonces vamos a empezar con el Word. muy ¿levantaste la mano? Tienes un montón de aplicaciones para la administración de imagen, tienes un montón. ¿Lo ves en el escritorio? Tienes pasada, la, la, esta es la papelera, yo la he utilizado las dos y es muy difícil utilizar. Esta la de utilizar. ¿Cómo se llama el último programa PS, que pusiste? El SPS es un difícil de utilizar, ¿eh? para mí. Mira, este tengo, aquí donde veis mi ordenador, estáis viendo mi pantalla, yo, claro, trabajo en comunicación. Tengo el InDesign, que es para editar, el Illustrator, mm. que es también para imágenes, folletos, cosas así. Eh, el InDesign también. El Premiere es para vídeo, el Photoshop es para imágenes, el Encore, sí. bueno, ya es eh, para, para cambiar de formatos. Pero Tengo eso no, son de pago, ¿no? Son de pago. El Publisher, sí, son de pago. Claro. Sí, se sabe, ah, por sí, y... supuesto, un poco, ¿no? Es muy complicado, De una hora y media es imposible. Claro. Es imposible. Yo de PS lo utilicé de prueba y era complicado, PS. Yo fíjate que soy un frío de la sí. astrología, te voy a decir cualquier cosa. Ah. Vale, un segundo. Mira, estos programas son profesionales, ¿vale? Tendrían que ser cursos de muchas horas, que si algún día os animáis, hay sí. parecidos gratuitos, pero... Pero esto para los cursos de líderes no nos daría, ¿vale? Yo en Siria lo quiero porque me quiero de. Soy valiador, ¿vale? Y me estoy dedicando ahora a bailar más diseño, ¿vale? Y que mi objetivo es montar una mini operativa, en mi centro, que es lo fácil, la actividad Y entonces mi objetivo es tener en Siria ese de pirata, entre comillas, para ir practicando. Claro, pero bueno, lo que os digo, estos son programas de profesionales que son. Más complicados y ahora realmente hay programas de móvil, hay aplicaciones de móvil o incluso de ordenador que eh, con un clic hacen cosas mucho más fáciles y quedan tan chulas como cualquiera de esos programas. Pero hay, hay pruebas, la... ¿no? Puedes Galaxi probar en una semana Galaxy? para probar, me parece, ¿no? Una semana para probar, ¿no? Dala, si alguna pregunta, te dado la mano. Dala, si tap switch. ¿No? No era una pregunta. Que no sé tu nombre. Vale, pues vamos a empezar, ¿vale, chicos y chicas? Venga, ahora sí. vamos a ver lo del, cómo se inserta la, la imagen en Word. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es abrir Word. Os puse aquí un puntero más grande de lo normal y amarillo para que, para que se vea algo mejor. No sé si se ve mejor o, o no. Es 2016, ¿no? Este es el 2013. Lo llamo 2013. Vale. Mira, en la, para el, el Word tiene un montón de, de plantillas. Bueno, casi todos los programas tienen muchas plantillas. Pero. pero es el 2013, el 2007 no tiene, es el 2010 arriba, me parece. Este es el 2013, ¿vale? Eh, eso es lo que os comentaba. El Word tiene muchas plantillas que podemos utilizar para facilitar que no sea, para no hacerlo desde el principio, ¿vale? Una de las plantillas que tiene es justo el hacer currículos y cartas de presentación. Mm. Aquí lo veis, en cuanto abrís el Word, ya te pone currículum y cartas de presentación. En este caso, si vosotros ya tenéis hecho vuestro currículum, abrís vuestro currículum. Yo voy a hacerlo en base de, de una plantilla, ¿vale? Entonces pues pincho currículum y carta de presentación y voy a elegir una plantilla, por ejemplo, esta que me gusta, ¿vale? Elijo la plantilla. Y le doy a crear. Vale, esta sería la plantilla. No nos vamos a meter en modificar datos porque cada uno tiene los suyos y ya lo dimos en el otro, en el curso de Word. Vale, lo que vamos a modificar va a ser la foto, entonces le voy a cargar a esta chica tan mona. Vale, para que, para hacerlo desde cero. vale. Lo primero que vamos a hacer insertar. Eh, ahora yo quiero poner mi foto en el currículum, ¿vale? Entonces tengo que insertar la imagen. ¿Cómo la inserto? Esto sí, también verdad, es un recurso arriba, igual. arriba, a la de inicio, insertar. Vale, bueno, efectivamente, arriba, a la de inicio, pone insertar. Imagen, pero eh, imagen desde donde salga, desde la, el otro si tenéis, no me sale con la voz, con el collipo. A ver, espera un momento que voy a, os voy a silenciar un segundo a todos, ¿vale? Porque se, escuchó, se escucha ahí un móvil. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano o que abra, mm. o, que abra eh, o que abra micro y me dice, ¿vale? Vale, pues decíamos. El, estaba leyendo que comentaba Judith que utiliza el Canva, que debe ser el Canva, vale, y que decíamos que es muy fácil. Para insertar imagen, insertar imágenes, desde archivo, porque yo ya tengo en mi ordenador. Desde archivo y me soltó el... Ya está Murphy otra vez haciendo de las suyas. Imágenes, vale. Yo tengo... Eh, voy a donde tengo guardada mi foto que no me pongáis podre porque no es la mejor foto de eh, no es la mejor foto de currículum del mundo pero bueno hecho que hay Como se dice aquí en Galicia vale y ya tengo insertada mi foto seleccionas la imagen y se te coloca realmente se te coloca eh, donde tienes el cursor puesto vale si tuviera el cursor aquí se me colocaría aquí, pero como tenía puesto en esta zona, se me colocó en esta zona. Vamos a ver ahora el, la, una de las opciones más complicadas, por lo menos para mí, que es, es el, la de ajuste de texto. Vale, para tú poder mover una imagen, como veis ahora que estoy haciendo, no se mueve fácilmente, porque tenemos que modificar las opciones de ajuste de texto. El ajuste de texto eh, lo que dice realmente es eh, cómo se coloca el texto con respecto a la imagen. Y tenemos varias opciones. Para, lo que, para que lo veáis mejor os voy a abrir otro documento con solo texto para que veáis mejor este, este eh, este, este, for, este ajuste de formato de texto, vale esto es solo texto, esto es para que entendáis mejor cómo se ajusta una imagen con el texto aquí os voy a enseñar otra forma para insertar imagen aprovechando que es directamente es decir yo cojo voy aquí a imágenes minimizo uno y otro, las pongo en paralelo cojo mi foto y la arrastro a donde quiera la capla Y ahí está Pili, puesta en el Word. De nuevo. Vale. ¿Cómo se me puso la imagen? Pues antes del texto. ¿La quiero ahí? Pues depende. En un currículum en teoría no. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer, el, eh, hacer elegir el ajuste de texto que queremos. Tenemos varios. Eh, en línea con el texto. Que sería este el caso. Voy a hacerla un poco más pequeña porque si no. En línea con el texto. Si yo escribo... Vale, la foto también se mueve. Vale, ahora pongo aquí, hola, esto es una prueba para saber jolines, si eh, la foto se mueve. ¿Veis? Va empujando, es como si estuviera ocupando ese espacio y el texto no se pone alrededor. Se queda en medio. Esto sería en línea con el texto. ¿Qué más tenemos? Cuadrado. Ajusta el texto. El texto se coloca alrededor de la foto, como podéis ver. Vale, pero siempre en forma de cuadrado. Esta foto ya es cuadrada, pero si fuera de, de otra forma, si fuera redonda, el ajuste sería igual en forma de cuadrado. Vamos a por otro ajuste estrecho este hace lo mismo el texto se coloca alrededor de la imagen pero se va a adaptar a cómo sea la imagen si la imagen fuera redonda el texto se colocaría en redonda alrededor vale el cuadrado es en cuadrado y el estrecho es se adapta a la forma de la imagen vale veis Ahora puedo mover la imagen por donde quiera del texto y el texto se va adaptando. Esta, yo por lo menos, esta opción, la de estrecho, es la que más suelo utilizar. No siempre es la más indicada, pero bueno, la mayoría de las veces es la que más se utiliza y la que te permite mover la imagen sin armar un cristo con el texto. ¿vale? Luego, ¿cuál tenemos? Transparente, pues transparente como su propia. Como la propia palabra lo dice, no se me puso. Eh, transparente, en teoría... En teoría, debería ser como si no existiera, pero no sé qué está pasando. Vale, sería, vale, esta es delante del texto, no sé transparente porque no me va, pero sería un poco parecida detrás del texto. Esta es delante del texto, ¿vale? Como veis, puedo mover la imagen y el texto queda siempre por detrás. Con esta hay que tener cuidado de no dejar texto importante tapado. Y esta es detrás del texto que realmente sería como la de transparente. Esto es si queréis hacer una marca de agua, por ejemplo, o un fondo, sería la opción de detrás del texto. Y arriba y abajo, que es la que nos quedaba, te coloca el texto arriba y abajo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Porque esto es lo que más da la vara. Dime, Galaxy Tab Suits. bien. Dime. Dime. Dime. Se te escucha un poco mal. ¿Usas? ¿Sí tú tu paso, Pili? Si uso, perdón. La foto del currículum. La foto del currículum. Esta, sí. Sí, es sí. Esta es la foto, bueno, no es la foto de mi currículum, esta es la hice para, para el curso. <risa> ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Del ajuste de texto, sé que es algo complicado, pero bueno, la mayoría de las veces, con poner eh, el, el estrecho, ¿vale? Solucionamos. Eh, Goyo, dime. A lo mejor cuando elige, a lo mejor eligiendo una foto más pequeña o recortando la foto, se lo soluciona. Claro, eso no es el problema del tamaño, el ajuste de texto, claro, va a depender del tamaño de la foto, evidentemente, pero lo que le estás diciendo es cómo quieres que se relacionen el texto y la foto. Vale, si solo hay foto, pues ya no importa, ya no da igual. Sería el texto y la foto. Como aquí en el currículum hay texto y foto. Entonces tú, ¿cómo quieres que haga el texto? El párrafo. Si tú tienes un párrafo y quieres poner una foto, pues puedes elegir delante, detrás, estrecho, y que se ponga el texto alrededor, arriba y abajo. Vale. Claro, pero yo esto tendría que tener una foto cortada antes seleccionada para que no me salga sobre todo. Claro, porque sí. Todo aquí el problema es que has, has elegido una foto muy grande. Exacto. Pero eso lo podemos modificar. Vamos a ver ahora cómo modificar el tamaño. Vale, pero mira, por ejemplo, que volvimos al, al currículum. Yo ahora, si pincho en la foto y mi foto, veis que no me deja moverla. Vale. Se pone ahí el relojito y no se mueve de ninguna de las maneras. Entonces, si vamos a ajustar texto, vamos a probar. Si ponemos estrecho, a ver si me la deja mover. Ah, ¿Visteis? Me la deja mover porque ya no choca con el texto. El texto se adapta a la foto. Y entonces ahora me la va a dejar mover. Y ahora puedo elegir dónde ponerla. Vale, pues la voy a poner ahí. Como tú bien decías, Goyo, es una, una, eh, una foto un poco grande de más. Y entonces vamos a ponerla un poco más pequeña, ¿vale? Que sería. En las eh, cruces esa de ahí. Eh, exacto. En formato siempre vamos para editar una foto. Siempre vamos a seleccionar la foto. Ves cuando yo me pongo con el puntero encima de la foto, se ponen. Estas flechitas, estas cruces, ¿vale? Eso es que lo puedo seleccionar. Le doy clic. En cuanto le doy clic, me aparecen, eh, se llaman, en, o yo por lo menos los llamo, creo que es un nombre oficial, tiradores. ¿Qué son los tiradores? Son estos circulitos que veis aquí en mi foto, en las esquinas, arriba y abajo, ¿vale? ¿Los veis? Cuando me acerco a estos circulitos... ¿Qué hace el ratón? Se pone como una flecha para ambos lados, que significa estirar, ¿vale? Entonces, puedes hacer dos cosas para mover la foto. Si te pones encima con la cruz, esta que aparece, lo que haces es pinchar y mover. Para colocarla donde tú quieras. Yo lo voy a colocar aquí. Luego, si le quiero cambiar de tamaño, tengo que irme a un tirador... En este caso de las esquinas, hasta que se ponga la flecha que me dice estirar o encoger, pincho y ahí, encojo, ¿vale? Y estiro si quiero. Pero en este caso vamos a encoger. Hola, le di la vuelta. Si os pasáis de tal, da la vuelta. ¿Vale? Truco en la informática en general, control Z, que es deshacer lo último que hiciste. Yo ahora me equivoqué, aplasté y la control Z y te deshace. Es el truco más utilizado en la, en la, en la informática del mundo. Vale, ¿cómo veis ese tamaño? Bien. Un poco grande aún, ¿no? Vamos a poner un poco más pequeño. Un poco más pequeño... Y ahí, venga. Nos parece OK. Vale, pues así, repetimos, es como eh, hacéis para mover las imágenes. Primero seleccionáis y luego movéis como queráis con el ratón y para cambiar el tamaño en los tiradores. Este tirador que hay aquí con una reviravolta, que se dice en gallego, con un circulito, es para girarla. En este caso no me haría falta, pero si quisiera haría clic vale, y muink, le daría la vuelta. La giraría hacia donde yo quisiera. En este caso no lo vamos a hacer porque para el currículum mejor que vaya derechita. ¿no? Que si no va a parecer que estoy... Que esto le voy a poner delante del texto. No, vale. ahora no me deja mover. Vale. Eso para moverla, para ajustar el tamaño. Eh, hay que tener mucho cuidado con los tiradores estos de arriba y abajo, porque estos tiradores eh, lo que hacen es... En algunas fotos igual te hace falta, pero en esta sería un error, como el ejemplo que vimos el otro día. Si yo le doy para abajo, Pili acaba achatada de todo. ¿Vale? Y si le doy ahora sí, pues ya soy un cromón. Y si le doy aquí de forma. Tienes que tener mucho cuidado con deformar las imágenes. Ah, sí, sí. Ahora si no, le a control Z para deshacer. ¿Vale? Vale, vamos a ver eh, lo siguiente a otra forma de cambiar el tamaño. Esto lo que acabamos de hacer ahora es un poco eh, hacerla ojo, un poco no, es hacerlo ojo literalmente. Si le queremos ponerle unos centímetros en concreto, en la práctica lo vais a tener que hacer, como estamos en herramientas, seleccionamos, vale, siempre seleccionamos imagen, herramientas de imagen formato y aquí veis... Esta que pone 5,91 es el alto de la imagen y 4,16 centímetros es el ancho. Si nosotros queremos, por lo que sea, una, en una plantilla, imagínate que la foto de, de, de alto tiene 4 centímetros, solo tenemos que ir aquí, cambiar esta cifra por 4, darle al Enter y ya ella... Cambia también, eh, no se deforma, ¿visteis? Cambia también el ancho, ¿vale? Vamos a volver a ponerle aquí 6. Eh, Enter y cambia la foto, ¿lo visteis? Es otra forma de cambiar el tamaño, en vez de hacerlo un poco a ojo con los tiradores, lo podemos hacer aquí en en este recuadrito que nos deja poner la medida exacta. De hecho, si no queréis escribir, hasta hay unas flechitas para arriba y abajo que te va cambiando. 6,6, 6,5, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Vale, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Seguimos? Eh, pero una pregunta. Dime. ¿El tamaño de la foto al currículum, qué tamaño tendría que tener más o menos? Mira, pues este depende de cómo sea el diseño del currículum, claro, pero ya vimos ayer que, que no puede ser ni muy grande ni muy pequeña, ¿vale? No sería bueno que fuera así, porque entonces eh, solo se vería mi cara y tal y lo importante, además de, de, de mí, que soy botonista, es también en mi experiencia, mi formación, entonces no podría ser ni muy grande ni muy chiquitita, porque si la ponemos muy chiquitita... No se me ve, entonces un poco de tontería, ¿vale? Entonces depende del diseño del currículum, pero eh, ni que ocupe mitad del currículum, ni que sea muy pequeñita, que no se vea nada. Pues este sería un buen tamaño, que es como 5 centímetros, 5 o 6 centímetros, ¿vale? De alto. Luego el ancho, pues el correspondiente. Vale, vamos a ver ahora cómo... Eh, la voy a poner un poco más grande para que lo veáis mejor. ¿eh? ¿Cómo se recorta una imagen? Estábamos hablando antes cuando alguno de los compis puso, se atrevió ahí a compartir su foto del currículum, eh, que a veces el encuadre no es el adecuado. ¿vale? Entonces, si queremos recortar alguna parte de la foto, porque me sale eh, pues mucho cuerpo, por ejemplo... Volvemos a seleccionar la imagen, formato, recortar. ¿Veis aquí el símbolo de recortar? Vale, pues le damos. Aquí al a recortar, si os fijáis, los tiradores cambian. Antes eran unos circulitos y ahora son unas rayas negras. Como haciendo una esquina, aquí uno, aquí otro y aquí otro, aquí otro. Vale, aquí tenemos que elegir qué parte queremos recortar. Yo quiero recortar un poco la foto por abajo. Entonces tengo aquí el mal tirador de abajo, que es lo que quiero recortar. Cuando el, el puntero se ponga también con las líneas negras, pincho y desplazo. ¿Visteis? Vuelve a pasar recortando, ¿no? Voy a recortar un poco menos. Ahí. ¿Vale? Y ya queda la imagen recortada. Ahora si lo voy a pinchar en ella, ya la muevo recortada. Me equivoqué, recorté demasiado, le vuelvo a dar a recortar y se sigue viendo de fondo la foto original. Entonces yo puedo volver a darle aquí y ahora mmm, voy a recortar un poco, mmm, me la he cargado, y ahora voy a recortar un poco de arriba. Esto estaría mal hecho, ¿no? Pero imagínate que es otro tipo de foto. Y quedo así, ya la puedo desplazar con el recorte. Esta es una, es una herramienta muy, muy útil, porque hay muchísimas veces que te sobra parte de foto, vale y que a lo mejor para poner en un currículum, pues eso, pues toda la parte de arriba, que no, sé, que no significa nada, la de los lados, la de abajo, puedes hacer aquí el encuadre, puedes editar para hacer el encuadre que tú quieres. Lo vamos a dejar. Yo no sé cuándo se me va. Bueno. Bueno, vivo. El Word, como sabéis, siempre la lía parda. No sé por qué se me va. Voy a tener que dejarme con, con, con, <ríe> Me voy a tener que dejar con, con la frente cortada. Que no era plan. Vale, otra cosa que podéis hacer, me aprovecho y os lo explico también, es una vez que tenéis el área de recorte, el área de recorte es la parte de la fotografía que está dentro de las líneas negras. ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo el cuánto quiero que ocupe mi foto, luego yo la puedo mover en el área de recorte. ¿vale? Entonces, en vez de mover los tiradores, lo que hago es mover mi foto. Y la dejo ahí encuadrada, más o menos. Ahí estamos. Bueno, ahora puede valer para un 5, ¿no? Vale. <ríe> para un 5, para mucho más de un 5, no. Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta de recortar? Es fácil. Gonzalo y Begoña. A ver, yo quería hacerte una pregunta. Sí. Eh, ¿Se puede recortar por igual, por todos sitios? Yo creo que sí. Cortar igual por todos los sitios, claro, tú lo que modificas es, si tienes una de las esquinas, haces el, el cuadro más pequeño y luego tendrías que mover la imagen y encuadrarlo. Bueno, por intentar, por el poder a lo mejor se puede, lo único que es más complicado, ¿no? hasta ajustarlo. Claro, luego lo que, las opciones que te dan recortar, que ya no me vendí, porque luego aquí recortar tenéis más opciones, eh, que puede ser recortar a la forma, es decir, tics, me hace la forma que yo elijo. Vamos a poner esta, esta nos ve muy bien. Recortar a la forma es yo elijo, es como una máscara. No sé si alguna vez eh, escuchasteis hablar de las máscaras de capa. Es un poco esto, ¿vale? Es recortar a la forma, forma de flecha, eh, forma sí. de cruz, ¿vale? En este caso nada no nos sería, no, no sería útil porque en un currículum no lo vas a utilizar, pero si fuera algo más artístico sí que lo podrías utilizar. Y luego, mira, para, para recortar toda la vez, seguramente haciendo la relación de aspecto, pues lo logres. Pero bueno, uno cuando, uno, todo por igual. Dime. Cuando tú pones un fondo de estrellas y eso, te haces un fondo, en aquí en Word, el recortar, no es buena idea. Tienes que utilizarlo en las... Porque yo he llegado, me hago una foto y... En ahí lleno de flores y eso, quiero ¿Sí? quitar el, la, el fondo y dejarme yo, yo solo, la, ¿Sí? la, eh, esto de, de, de recortar no, no es buena idea porque no, no me deja recortar tanto. Claro, quitar fondo lo vamos a ver ahora, ¿vale? Hay otra opción que es quitar Claro no, pero sin embargo yo sí puedo quitar... Porque yo lo hago mucho quitar, eh, cuando tengo la foto y me quiero quitar muchas cosas, lo hago con el propio editor de fotos. Claro, el editor de fotos, esto de recortar, por ejemplo, todos los móviles hoy en día lo tienen. Le das a editar y tiene a recortar. ¿Qué es eso? Si te sale una foto, en eh, fotografía se llama aire. Vale, aire es eh, mucho espacio de, de foto. Que no, que no tiene ninguna información. Mira, se te comento, Entonces, si te sale la típica foto que tienes aquí la cabeza, como hay tres kilómetros de cielo, pero el cielo no, no sé que te el cielo es. la foto, eso es aire. Estamos, mañana. ¿Vale? Entonces, eh, ahí, por ejemplo, con cualquier editor de móvil, recortarías esa parte porque no te interesa. A los lados, igual. A veces hacemos foto que sale un kilómetro de pared por un lado, un kilómetro de pared por el otro, y, y para lo que queremos, no nos interesa la pared, pues recortar. El fondo es otra te, cosa, porque el fondo, Cortamos y solo nos quedamos nosotros. Claro, te quedas tú, pero te quedas tú con tu fondo, el que sea. Quitar fondo es quitar lo que tú tengas detrás. ¿vale? Ahora que me veis así en pantalla, quitar fondo poco habría que recortar, porque yo casi ocupo toda la pantalla. Pero quitar fondo sería quitar estas ventanas que tengo por detrás, que no aparecieran es lo que vamos a hacer ahora. Vale. Antes acabo de, de darle a un botón también muy útil, como control Z para deshacer. Tenemos este botón aquí que restablecer imagen. Si hacéis el ganso, como yo que estuve dándole a mogollón de formas, para volver a la original le dais a restablecer imagen y punto. Vale. Formato, restablecer imagen y vuelve a la foto antes de hacerle todos los cambios que le, que le hiciéramos. Vale, quitar fondo. El Word también te permite, aunque hay otras aplicaciones que igual es más fácil, pero también te permite quitar el fondo. Vale. Entonces, yo en esta foto casi no tengo, pero lo vais a ver de todas maneras. Le doy, le selecciono la imagen, herramientas de imagen, formato, y aquí el principio, la primera que tenemos es quitar fondo. Le damos a quitar fondo, y me está marcando, si veis, lo que queda... Me está quitando todo el pelo. Eh, lo que queda en rosita, la zona rosa o violeta, no sé cómo la veis, es un poco daltonica, es la que va a quitar. Es el fondo que va a quitar. Vale, yo así tampoco la quiero porque no voy a parecer un fantasma. Entonces, eh, cogemos esta, en este rectángulo los tiradores y vamos marcando lo que queremos que no nos quite. No quiero que me quite el pelo, que si no voy a parecer un poco rara. Vale, vamos a ver qué pasó. Bueno, ahí estamos. Me quitó el fondo y también me quitó la camiseta. Pero esto sería eh, quitar el fondo. Yo ahora sí cojo y pongo mi foto aquí sobre el azul, que lo veis mejor. Ya no se ve el fondo blanco. ¿Vale? Antes... ¿Ves? Le volvía a poner el fondo. Antes mi fondo se mantenía, tenía un fondo blanco. Al quitar el fondo... Lo pongo sobre el azul para que lo veáis mejor, lo volvemos a hacer al quitarle el fondo, la zona que está marcada. Bueno, luego hay la opción esta del lápiz, lo que pasa es que es mucho más complicada, que es de marcar las zonas que tú quieres mantener. No sé por qué no me coge el... Vamos a descartar. Vale. Vale, lo volvemos a hacer, le quitamos el fondo, el fondo mantener cambios y volvemos a ver. Vale, ya no tengo la parte blanca por detrás. Que En este caso era una parte blanca y no pasaba nada, pero si fuera eh, pues eso, algo que no quisiéramos que saliera, como el fondo horrible que veíamos en los ejemplos de ayer, unos fondos que eran muy feos, pues así se lo quitaríamos. Vamos a restablecer imagen listo. Eh, ¿Alguna duda? ¿Tenéis la mano levantada Gonzalo y Begoña y Goyo? No sé si se os quedó levantada o tenéis alguna no, duda. Sí. ¿Aquí no te interesa ah, hacer el cambio ese? Aquí no interesa, quitar el fondo, no. No, aquí no interesa. Aquí lo dejaríamos así, ¿vale? Sería en otro, en otro tipo de fotos y que nos podría interesar. Pues eso, una foto como la chica que veíamos ayer, que era Ángeles, eh, que tenía detrás, que dije, buscamos el fondo más horrible, unas cajas de cartón todas desechas. Vale, pues ahí se interesaría Porque nos gusta esa foto y tiene un fondo horrible Bueno, pues le quitamos el fondo O cuando te haces una foto En un, en un parque Ahí que hay un montón de gente detrás O cuando quieres gente detrás Que, que no quieres que salga o, con, o que no debería de salir Vale, hay un de opciones en las, que es, en las que vas a necesitar Quitar el fondo Vale eh, Daniel, preguntabas algo? No, eh, hay, una, hay una página web, de una habrá muchas páginas web para quitar fondo, se llama una de ellas, Remove.pg. Sí, y hay un montón que, de... La foto que me han dado del icono es... Eh, se ha recortado el fondo con eso. Está eso. Vale, hay un montón de, de aplicaciones hoy en día para quitar fondo. En los móviles... Eh, también muchas veces eh, ya te dan la opción también de quitar fondo vale depende de qué móvil tengáis y luego la aplicación esta que os dije yo que tenéis unos apuntes que no creo que nos dé tiempo a verla que se llama photoroom Room pero es eh, aplicación de móvil esa te saca el fondo, genial te, puedes, te da la opción de poner otro fondo poner color, dar formas bueno, hay muchas maneras eh, mi, mi opinión si os, si os sirve de algo, es que el, el quitar fondo y unos ajustes eh, más importantes lo hagáis con otro programa y luego aquí en Word, pues eh, ya simplemente hagáis el cambio de tamaño y estas cosas. Porque Word es un editor de texto, no está tan, eh, no está tan bien hecho como para editar imágenes, ¿vale? Si no tenemos otro programa, no lo sabemos utilizar y tal, pues que sepáis que existen estas opciones, como la de quitar fondo en Word. Vale, que siempre puede ser útil. Vamos con otra. Igual otras opciones. No hay más preguntas, ¿no? Vale. Y igual que tienes quitar fondo, volvemos a repetir, seleccionamos herramientas de imagen, formato. Tenemos aquí eh, otras opciones que también son opciones que te da un editor de un móvil o, o un editor de online, básicas, ¿vale? Que son correcciones. Tenemos correcciones, color y efectos. Correcciones, vamos a pinchar en correcciones. ¿Qué te permite hacer? Cambiar la nitidez. Nitidez significa que esté más definida la imagen. Que estén los rasgos más marcados, ¿vale? de brillo y contraste. El brillo es... Eh, el brillo y el contraste es la luz, es cambiar la luz. Pues que tenga una mayor eh, luz o menos luz. Esto te sirve si es una foto oscura, como una de las que vimos ayer, la de Gaspi, que estaba oscura. Pues aquí puedes ponerle que sea un poco más clara, sin pasarse. Que si no la quemas. Y el contraste es la diferencia entre lo más oscuro y lo más claro. Vale, que a veces también, si, si es una foto así medio rosilla, eh, mejorar el contraste te puede significar que se vea mejor. Aquí es muy fácil en el Word, pues tú vas probando. Te pones encima del ratón las diferentes opciones y en alguna que tú veas que puede quedar mejor la imagen, ¿Vale? Pues la elige. Yo voy a elegir esta, por ejemplo, que tiene el brillo, está igual, pero sube un poco el contraste. Que me gusta. Listo. Si no nos convence lo de antes, restablecemos imagen, ¿vale? Pero la voy a dejar así. Color. Aparte de correcciones, tenemos también color debajo de correcciones. Color. ¿Qué nos hace el color? nos Puede, puede variar el tono. El tono, espera un segundo que voy a echar esto un poco para allá, para que lo veáis bien. Sí, sí. El tono es la tonalidad de la foto, ¿vale? ¿Sabéis que a veces, pues depende de la luz, una foto puede ser más amarilla, más naranja... Más roja. Sí, vale. Vale, eh, más azul, depende de si las haces, si las fotos son de noche, a veces tiene como una tonalidad azulita, si las haces de día más amarilla. Bueno, aquí puedes corregir un poco esa tonalidad, o si tú quieres eh, hacer algún efecto de color, también lo puedes hacer aquí. Vale, a lo mejor para el currículum no sería lo más adecuado, pero para otro tipo de fotos, pues puedes hacerlo. Puedes ponerlo mira, así, blanco y negro. Esa mola, por ejemplo. Vale, tenéis varios efectos ya hechos, que solo tendréis que elegir alguno de ellos, si os gustará. margarita como fundida con el fondo. Puedes coger esto. Vamos a imaginar que me presento para ser diseñadora de cómics en mi trabajo y escojo esta que me mola, estilo cómic. ¿Os gusta? Regular. <ríe> <Vale. Qué> feo. <ríe> es feo. Es feo. Yo la veo feo. No ves feo, nos restablecemos. Venga. Volvemos al origen. Perdona si sí, sí, digo algo que no, que no gusta. Pili, la, sí. la foto de antes gris nos ha dado risa porque la tercera nos ha dado como un poco de miedo diciendo, uy, qué negro, ¿verdad? por favor. Parecía un poco fantasma, ¿no? Sí, sí. Perdona, ¿eh? Sí, güey, nada, nada. <risa> esa, esa, esa. <risa> <risa> esa, esa, esa. Ah, Lo de eso que sale así que has puesto antes hay algunas que te lo, pueden, te lo hacen ya al móvil. Sí, esos son, estos son efectos, tanto el color, correcciones, color, como ahora los efectos artísticos que vamos a ver. Hay muchas aplicaciones que te las hacen y eh, lo que pasa es que en el móvil muchas veces se llama filtros, ¿vale? En vez de efectos, no, porque mi propio móvil, si yo le cojo y le tiro en sepia, me tira directamente en sepia, en color pone... sepia... Y, en, y me puedo hacer la foto ya directamente eh, en blanco y negro Exactamente antes de sacar la foto puedes elegir el modo el sepia no deja de ser un, un tono vale, un tono amarillo como decíamos Vale. y luego todo es eh, personalizable lo que pasa es que aquí cambia a 11 varas como se dice, ya lo puedes hacer manual pero bueno si te convence alguno de los efectos que vienen ya predefinidos, te ahorras eh, andar manualmente modificándolo. Y si no te convence ninguno, pues nada, dejas lo dejas la original. Si esta nos gusta, <ríe> seguimos con color. Vale, esto está guay para, para un currículum, igual no, pero eso, para otra cosa, para un trabajo que tengáis que hacer o, o para uh, otro tipo de presentaciones, para una presentación, puedes llegar a utilizar alguno de estos efectos. ¿Vale? Y para divertiros, si un día queréis coger una foto vuestra como yo o cualquier cosa y probar, pues, pues también os divertís un rato. Y para hacer una foto de perfil también os puede valer. Estos son los efectos, ¿vale? Este, por ejemplo, es un granulado, lo que hace es poner como un filtro, como si estuviera como, con un azulejo por encima. Este es como si estuviera pintada con lápiz. Mm. Este también es como si estuviera hecho a carboncillo. Igual, bueno, aquí tenéis difuminada. Este le llaman pizza, creo que le llaman a esta. A ver, espera. No lo pone. Bueno, es como si fuera pintado, ¿vale? Estos efectos también los hay en mogollón de programas. Pero que sepáis que el Word también los tiene. Si algún día os hace falta, esta es para difuminar. Si no quiero que se me vea bien la cara. Pantalla de luz. Bueno, tenéis ahí un montón para investigar. Ya no se bebe nada de nada. Construya plastificada. Bueno, ya veis, en plan discotequera. Vale, no vamos a poner ninguno, vamos a dejarlo así, pero que, que sepáis que tiene esos efectos para cuando os apetezca utilizarlo para lo que sea. Vale, igual que tiene... Hay otro tipo de efectos también, que serían ya en este lado. Que serían efectos de la imagen sombra, reflexión, es la inclinación, eh, la forma de luz, los eh, bordes suaves, pisel, es, es el efecto 3D, giro. Bueno, como veis, chicas, es que haga un efecto 3D de giro. Vale, esto hay un montón, eh, no los vamos a ver todos. A ver si nos da tiempo a ver un poco el Canva, pero que sepáis que existen, eh, que desplegáis aquí en Efectos de imagen y podéis ir jugando con todos estos efectos. Y si queréis poner alguno, pues clicáis en el que queráis poner y listo. Lo que sí, en esta ventanita, en este cuadrado de aquí, vienen algunos efectos, algunos estilos ya hechos, que son mucho más fáciles. Entonces, yo le quiero poner un marco a la foto, tra, tra, le doy aquí, bueno tiene un perfil y un poco de sombra, un marco, con este ya le he puesto un marco, vale, otro, otra con marco, simplemente es pinchar y ya te va cambiando, marco negro, redonda, bueno ves hay un montón y es súper fácil de hacerlo, Seleccionáis el que queráis y ya te lo aplica la foto. Teniendo la foto, seleccionada. Pinchamos en foto, elegimos uno cualquiera y ya nos lo va cambiando. Me parece una monja. Vale. Voy a dejar este, por ejemplo. Que me da una forma un poco más curiosa y un poco de sombra. Vale. ¿Alguna, alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada. A mí, ese, a mí eso ya, ya me lo enseñaron. Lo que yo hice es eso ya. ¿Ya lo sabías? Sí, me lo enseñaron ya. Pero así, así lo repaso. Vale. Algo también, si alguno quiere comentar algo que yo no haya explicado o quiere preguntar, si no, vemos un poquito el Canva. Pero si. Si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Eh, David. Sí, eh, Billy. Sí. Estoy en la foto. ¿Perdón? ¿Estás guapa en la foto. Yo estoy guapa. Sí. <ríe> no hay que. Saber. Sí. Sí, está bien, está bien gracias, en la foto. Gracias. Muchas gracias, no. muchas gracias. Daniel, ¿tenías una pregunta también? Sí, sí, sí. A ver, vamos por orden, por, fi, por orden que yo veo. Ah. Eh, Daniel, a ver, dice ahí, Juan Pedro tiene una duda. Perdón, que estaba, que no estaba viendo el chat. Juan Pedro. Ah, sí. Juan Pedro, dinos. ¿La está escribiendo? Vale, vamos a ver si la debe estar escribiendo. Vale, mientras tanto, ¿Sí? artesanía. Artesanía tenéis una duda, ¿no? Sí, tenemos una duda sobre la transición de las fotos, o sea, ¿cómo la puedes mover a tu gusto? ¿Cómo la movíamos antes? Sí, porque cuando has dicho lo de, lo de que parece que es algo monja, como le puedes poner un modelo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? No entendí, perdona. A ver, cuando has dicho tú. Ah, lo de momento? monja. Sí, sí. Vale, lo de monja era, estábamos en, seleccionamos la foto, formato, y aquí vienen los diferentes estilos. Según los vayamos seleccionando, ¿veis que cambia ya la imagen directamente? Vale, y yo dije que parecía una monja, porque yo creo que lo parecía. Con esto, parece un poco más. <risa> <risa> parece más que una monja, la medalla esta que lleva. Las medallas que se llevan con la foto. Sí, sí. Simplemente seleccionando aquí arriba un estilo u otro, ¿vale? Vale. Gracias, Pilar. Sí fácil nada. Juan Pedro, dime. Ay, no te escuchamos. No te escuchamos, Juan. O lo escucháis el resto. Le pone una foto de. No, no se escucha, Juan, no. No se puede valer. A ver, ahora, ahora te escuchamos, dime. No, ahora no te escuchamos. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Que si sí yo le pone un fondo rojo a la foto para trabajar el currículo, ¿me cogen o no me cogen? ver no lo sé, eso tendría que. <risa> eso tendríamos que preguntar a quien hiciera la entrevista de trabajo, pero no es lo más adecuado y menos un fondo rojo, porque sabéis que los colores tienen significados y el rojo tiene el significado de, de pasión, pero también de agresividad, ¿vale? Por eso es el color al que se tira el toro, por ejemplo. Entonces vale, muy... el rojo es un color que, que para eh, comunicación o para imagen, bueno, es complicado utilizar. Es el color del corazón, pero también puede ser agresivo. Es mejor no te pongas un fondo rojo, en mi opinión. Vale. Vale, muchas gracias. Nada sí. Eh, Marta, ¿querías preguntar algo? Eh, sí. Eh, que te quería enseñar que lo acabo de ponérmelo en mi voz. Te ve borrosa tu imagen, Marta. Espera, espera. ¿Así? Así te vemos a ti, sí. ¿Así me ves a mí? Sí. A ver ahora. Ah, cambiaste el marco. Claro. <ríe> Qué guay, Marta. Sí, visteis, Marta ya aplicó en su foto uno de los efectos, le puso un marco a la foto. Vale. Genial, muy guay. Esto es lo que vais a tener que hacer mañana en la práctica, ¿vale? Vale. Uh -huh. Muy guay. Mira, os voy a enseñar ahora, que tienen 20 minutos, eh, un poquito del Canva, sobre todo por si queréis vosotros eh, hacerlo en, en casa e investigar. Vale, antes, Paloma, si ¿sí quieres preguntar algo. Yo sí. Dime, Paloma. Yo tengo mi currículum hecho, pero no, no lo tengo bien. Pero gracias a, a lo que tú has dicho, mira, lo voy a hacer mejor. Qué guay. Qué bien, Paloma. Para eso estamos, ¿vale? Para aprender mucho y para mejorar. Tú no te creas que sí. yo no sé hacer todo, ni mucho menos. Yo ni nadie, vaya. Yo sobre todo lo que hago es practicar mucho. Y, si sí, tengo... y, y curiosear mucho, ¿vale? Darle a todos los botones. Aunque parezca un, un poco locura, pues eh, mirar, ¿y este botón para qué vale? ¿Y sí. este cómo se hace? Sobre todo, inve... yo digo que investigo mucho, que soy muy curiosa, investigo mucho cómo se hacen las cosas. Ahí, ahí voy yo. Y luego las practico mucho y así poco a poco pues, pasa mejor. Vale, pues voy a cerrar aquí. And the blue. Lo voy a guardar. Vale, eh, el Canva, como os comentaba, es un. Eh, perdón, la has dado a no guardar. Le di a no guardar porque era una práctica. Vale, vale. Porque ya tengo el otro, el, el bueno guardado. Esto no lo guardé. Es que, como habías dicho que iba a darle a guardar. No, lo pensé. Dije, lo voy a dar a. Ah, y lo digo, ah, no guardar. Vale. Nada, porque ya lo tenía hecho, ¿vale? De, de, cuando estuve practicando, ya lo tenía hecho. Bueno, me preguntan, sí. eh, vale, dice Gonzalo y Begoña, como mejor se aprenden los programas es investigando. Tienen toda la razón. Eh, y luego preguntan los ejercicios de mañana de la clase práctica o de cuando sí. lo hagáis. La clase práctica, os lo comento, antes de meternos en el Canva... voy a dejar de compartir. Antes de meternos en el Canva, os lo comento. Eh, la, lo que va a ser obligatorio y por lo que os van a, a evaluar los profes de las prácticas, es pues, hacer lo que, lo que hicimos, lo que estuvimos haciendo hoy un poco. tenéis eh, eh, Si ya tenéis el currículum hecho, insertar una imagen, eh, según lo que dimos el primer día, con el buen encuadre, color, fondo, bueno un poco lo que ya sabéis todos, naturales, un poco lo que ya sabéis todo, la foto que esté bien hecha, digamos. Si no tenéis el currículum hecho, pues hacéis como hice yo hoy, cogéis una, una plantilla y la insertáis en esa plantilla. ¿vale? Luego vais a tener que eh, hacer el ajuste de la foto, de todas las opciones que vimos, vais a tener que escoger delante del texto. Colocar esa imagen en la esquina. Cambiar el tamaño. Cambiar alguna corrección de la foto, ya sea el brillo, el color o lo que queráis. Ponerle un estilo, un marco, una sombra, también lo que queráis a vuestra elección y enviárselo por mail al profe o a la profe. ¿Vale? Uh -huh. Fácil. Es lo que hicimos hoy. Lo tenéis todos los apuntes. Si tenéis los apuntes, no vais a tener ningún problema. ¿Vale? Venga, pues aprovechamos los 20 minutitos y hacemos una rápida de Canva que yo creo que para, lo que para los que no lo conocéis os va a molar. Vale. Pues eh, el Canva está chupado, simplemente tenéis que ir a Canva, ya digo, eh, lo hay tanto en ordenador, como o sea, online, como en móvil. En móvil buscáis en la Play Store o en la de, o en la de iPhone el Canva y ya os va a salir. Entonces la es Canva, C-A-N-V-A, vale, entramos en la página. Yo ya estoy registrada, pero si os queréis registrar es muy fácil porque lo podéis hacer, es gratis. Como yo ya estoy, ya no me sale. Pero es gratis y voy a cerrar sesión. Vale, mira, es, es gratis y ya te sale esta pantalla. Que si tienes una cuenta de Gmail, le das a iniciar sesión con Google y ya está. No tienes que hacer nada más. Facebook igual y Apple igual. Si no tenéis ni cuenta de Gmail, ni de Facebook, ni de Apple, o queréis utilizar otra, ponéis aquí vuestro correo y una contraseña. Y ya estáis, ya tenéis cuenta, ¿vale? Uh -huh. Yo en este caso tengo la de Astronaga, o sea que es súper fácil de utilizar. Voy a continuar con Astronaga. Eh, luego... ah, oiga, se lo estamos viendo en la Procore, Canva lo estáis viendo sí vale entonces son los ya... preparadores ajá vale es que es fácil de utilizar y tienes millones de cosas vale lo primero que te aparece aquí en el Canva te pregunta qué vas a diseñar vale y hay un montón de plantillas el Canva se basa en plantillas puedes hacer todo lo que quieras presentaciones eh, para redes sociales bueno aquí lo veis Historias de Instagram, posts, posts de Facebook, portadas, uso personal para empresas, marketing, pósters... Bueno, todo lo que os podéis imaginar lo podéis hacer con Canva, empezando con una plantilla. En este caso, como estamos en, en Líderes y, y estamos trabajando las fotos de currículum, vamos a buscar una plantilla de un currículum ¿vale? y trabajamos sobre ella. Eh, Marta, ¿alguna pregunta? se te quedó la mano se le vio que dar la mano vale, Paloma es que se ha quedado ahí No no se quita ah, tienes que darle a donde la subiste dale otra vez Moy, alguna pregunta yo os digo que tenéis la mano levantada ¿eh? si, sí, que eh, no sé si has dicho, me teníamos que salir que si sí, en el móvil Estás viajando el directory y se salen los diseños que has hecho. En el móvil, en el Play Store, con Canva y ya te sale esta aplicación y te la descargas sí. gratis, ¿vale? Ya, no sé, sí, pero si tienes diseños te salen también, que yo lo tengo. Sí, te salen los diseños, claro. Sí, tuyo, sí. tuyo propio. ¿Vale? David. ¿Se puede hacer Canva para imprimir? Para imprimir, sí. Luego lo guardas como una imagen o como un PDF y lo puedes imprimir. Sí, luego lo vemos ahora lo de exportar, ya veréis que... Yo un Safari. Ajá, en el Safari, sí. Es que yo no utilizo nada de... de, de Apple, pero entiendo que sí, que no hay ningún problema. Gonzalo y Begoña. A ver, eh, Canva también tú puedes buscar el tipo de plantilla que quieras. ¿Vale? Y este, hay que tener cuidado porque también tiene plantillas que son de pago. Sí, vamos a ver, eh, al ser asociación tiene planes para entidades, ONGs. ¿Vale? Eh, yo al trabajar en una ONG eh, es todo gratis, puedo utilizar cualquier plantilla. De todas maneras, las que son de pago ya tienen una coronita que ya te indica que es de pago y no te va a dejar utilizarlas, o sea que no hay problema, ¿vale? Vamos a buscar ahora, mira, para ver si queremos hacer un currículum en capa. Ponemos currículum. Y aquí tenemos un montón de currículos de plantillas. Vamos a escoger una, esta, que es de Community Manager. Vale, a ver si hay alguna... Claro, Es que a mí no me aparecen las de pago porque yo tengo la cuenta de ONG. Vale, escogemos esta plantilla, por ejemplo. Perdonad que no nos metamos mucho en Canva. Eh, eh, eh, yo ¿tienes? lo comentaba porque la gente tenga cuidado, más que otra cosa, porque digo. Sí, pero lo que te decía, que no os preocupéis porque tampoco hay mucho peligro ya que no te va a dejar, o sea, no te van a cobrar nada sin que tú quieras, porque ya no te va a dejar utilizar esa plantilla, ¿vale? Vale, como ves, esto es una plantilla que tiene iconos. Bueno, si quisieras cambiar el texto, tendrías que modificar el texto y ya está. Pero nos vamos a centrar un poco en las imágenes, ¿vale? En este lateral de aquí, ¿veis? ¿Qué tenemos plantillas elementos elementos pues de todo mira ves aquí vemos en la coronita te pone pro líneas y formas iconos fotos vídeos puedes buscar lo que tú quieras vale subidos son las cosas que yo subí de mi ordenador Texto, es pues para meter texto, ya te trae un montón de textos hechos, que solo tienes que arrastrarlos y modificar. Audio, pues igual, canciones que puedes utilizar, emoticonos... Bueno, tiene un montón de cosas. Vale, Vamos a, a subidos porque voy a subir eh, mi foto de currículum para ponerla. Entonces hago subir archivos, esto es como... Como el Word, le damos doble clic. Ya tengo aquí mi super foto, que estaréis hartos de verla. Y simplemente la cojo y la arrastro. Tracatrán. Y luego ajustamos con los tiradores, igual que en el Word, el encuadre que yo quiera. Súper fácil, ¿no? Ya está, no tiene más. Luego, si quiero cambiarla, hay varias opciones de edición. Recortar, que es igual que Word. Girar, animar. Esto para imprimir no vale, pero si fuera un currículum digital, valdría. Vale, puedo meter efectos de animación. Como entra, subir... Bueno, aquí podéis mirar que hay un montón de cosas vale y luego editar imagen, pues tenemos también como en el Word quitar el fondo ya te lo hace automáticamente aunque lleva un poco ¿viste? ya está ya me quitó todo el fondo blanco si la quiero dejar así venga, esta la voy a dejar Quitar el fondo, pues ajustar el brillo, el contraste, saturación, meterle filtros igual que en el, que en el Word, si queráis. Y luego hay aquí los Smart Apps que me molan y que esto sí que no lo hay en el Word y que os lo quería enseñar. Pues voy un poco a toda mecha. ¿eh? Que esto es eh, formas ya predeterminadas que lo que haces es meter tu foto en esa forma. Por ejemplo, en este móvil. Lo arrastro, a ah, no funcionar todo esto. Espera. Ay, digo yo que la, la ley de Murphy. Vale, algo guay, pero no me va a funcionar. Carámbolas. Vale, ahora, Jolines, perdón, es que... Me fallaba. Vale, ¿visteis lo que hizo? Cogió mi foto y la metió dentro y la metió dentro de la imagen del ordenador. Vale. Vale, vamos a probar otro a ver si nos sale mejor. Esto lo que te hace es dar, bueno, pues un poco algo artístico, ¿no? Vamos, luego hay este que también me mola. Este es el del móvil. Bueno, os juro que funciona arrastrando, ¿eh? No sé por qué hoy no va. Vale, bueno, podéis escoger varios. Vamos a meter... Me estar fallando la conexión. Bueno, nada, chicos. Mira, ahora va. ¿Vale? Mira, seleccioné fotos, selecciono y mira qué va a hacer. Le plantó mi cara en la camiseta del chico. Vale. O sé sea que tiene muchas opciones que pueden quedar muy guays y que son muy fáciles de hacer. Para el currículum, esto igual no, pero, pero para un cartel o para algo que también os puede hacer mucha falta en vuestro trabajo, para redes sociales, para hacer un cartel. También te puede servir para hacer tu propia camiseta. Para hacer tu propia camiseta, exacto. Y hoy está un poco tonto, pero funciona bien. Pasa ¿eh? que ya entre la conexión y el Canva Online están dos fallos. Vale, luego tenéis un montón de defectos, de, de imágenes, bueno, tenéis muchísimas cosas. El Canva es algo que tenéis que tenéis que vosotros eh, meteros y como es gratis es muy fácil de hacer y, y practicar vale y practicar y practicar y practicar y se pueden hacer miles de cosas luego explico una cosa más y ya voy, vamos a las preguntas eh, luego una vez que yo tengo mi, mi currículum hecho vale en este caso quedó un poco raro pero imaginaros que está bien y lo quiero guardar Simplemente aquí en la flechita le das a descargar y ya te pone PDF y lo podríamos guardar en el ordenador. ¿vale? Como PNG es un tipo de imagen, esto sería como imagen, imagen, PDF, te da la sugerencia como vídeo o como GIF, que ya sabéis lo que es, que es una imagen animada. Lo descargas y lo guardas en tu ordenador Y listo, y luego lo podrías imprimir vale bueno nos come, nos come el tiempo preguntas Funes que es la primera vez que, que preguntas dime Funes no está vale, sí, sí pues. estoy. ay sí perdona pues dime eh, antes te había salido ahí una palabra Exagero una. una que no, no, no lo he entendido bien lo que. ¿Lo que.? Lo que cuando, es has, cuando has hecho la foto. Esta no, la anterior. Sí. Eh, había salido ahí una, para, una palabra, pero que no. no entiendo lo que. lo que es. ¿Y qué palabra era? ¿Te acuerdas? Pues eso es que no era como exagero una cosa así será cómo se llama lo de poner Ah, debió de ser si era antes de esto. igual fue esta palabra en inglés ¿eh? que yo también dije mal pues a lo mejor claro seguramente que sería esta la de smart mockups pues exactamente vale pues nada, eso es culpa ya mía. Que yo he tengo... entendido chajero, digo, eso no... <risa> no, no, no, una no, no, me suena, no me suena a mí. Básicamente es que ya vienen eh, varias imágenes que sí. tú lo que haces, donde pone, eh, por esa zona azul, pone tu foto. ¿Ves? Uh -huh. Y esto le llaman, mira, ahora va bien, le llaman Smart Mock Apps. Más, ¿Smart Ma... Mock Apps? Pero bueno, no hace falta saber la... vale saber la, la palabra, porque yo tampoco me la sabía, como bien viste. De acuerdo. ¿Vale? Pero nada, esto, eso era. Esto mola. Para el segundo tenéis que hacer algo en el trabajo, donde sea si artístico. Está guay. Vale, Moy. De acuerdo. Gracias. Nada. Moy, ¿alguna pregunta? No, adelante, adelante, perdón. Vale, nada. Lucía, Lucía va. Sí, que una pregunta, que las diapositivas que, que nos enseñaste el anterior lunes, eh, sí. las otras que faltaban, ¿qué era ¿Sobre esto? ¿O era, ¿O era sobre otra cosa? ¿O como él. más? Sí, es lo que hicimos hoy. Ah, Bani. Vale, Bani. Es exactamente, lo que pasa es que yo hoy no puse las diapositivas porque creo que era pensé yo para mí misma que, que era mejor ir haciéndolo y que vierais cómo se hacía que poner las diapositivas que ya las tenéis vale las podéis imprimir o lo que sea y así lo íbamos haciendo y ibais viendo cómo, cómo se hacía y también ibais viendo cómo meto la pata cómo no me salen las cosas Man, gracias esto que le pasa a todo el mundo porque es lo que tiene <risa> la imagen eh, y la comunicación en general lo más divertido es como siempre te sale todo mal. mal te sale vale, todo al revés. Vale, nada, nos quedan tres minutitos. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Eh, en, los, en, la, en la proyección, también al final, venía, bueno, también tenéis en la plataforma lo que, eh, lo que os expliqué que se va a hacer en la práctica, ¿vale? Pero yo creo que no vais a tener ningún problema. Es, una, es lo que vimos hoy, no vais a tener ningún problema. Lo de Canva, la parte de Canva es voluntaria. A quien le, le apetezca investigar, pues... ya sabe, creatividad al poder y que, y que empieza a hacer sus diseños y creaciones, que es muy divertido. Y en, el, en, lo, en los apuntes, en los PDFs, de la plataforma, está mi contacto. Vale, mi correo electrónico y mi teléfono, entonces lo que necesitéis, que lo que necesitéis, me lo... me podéis escribir o me podéis enviar un correo o lo que sea, o si queréis saber algo sí, más. Sí, a mí el correo tuyo no me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado de mi monitora, no me ha llegado tuyo. Tú, tú, entonces, está en la plataforma, mira, a ver, os lo pongo aquí en el chat. Ahora. Un segundo. Ese es mi nombre. <ríe> mi correo es comunicación net. Vale, ahí me podéis enviar. Ay, sin acento, perdón. Ese no lo que tú ves como meto, meto siempre la pata. Ya está, es el segundo, sin acento, ¿vale? Comunicación arroba, Ahí me podéis escribir y si tenéis alguna duda y también el foro de la plataforma de imágenes o de lo que sea, pues encantada. Y nada más, que ya es la una, que muchas gracias, que espero que os gustara el curso y que aquí estoy para lo que necesitéis. Y que esté en la práctica y acaba los líderes mañana. Fili, Fili. Dime. Que mañana hay una pregunta sobre el brillo. Eso visto lo del brillo, ¿no? Lo del vídeo. Brillo, brillo. Hay una pregunta mañana. Ah, brillo. Lo del brillo es para cambiar lo que estaba en. En correcciones o de brillo, que es para cambiar la luz, ¿vale? Ah, vale. Que sea, si está muy corto, es para darle más luz. Y si está muy claro, para quitarle un poco de, de luz. Vale, gracias. Y nada, muchísimas gracias a todos, de verdad. Un beso grande. Un beso grande. Hasta mañana, mira. Hola. Hola. Hasta luego. Espérate que cuando ustedes. Por hago todo. Sí, María.